El Gobierno Valenciano cierra el último barracón. La consellera de Educación del nuevo Gobierno Valenciano cierra hoy el último barracón que quedaba en un colegio público. Se transforma así el paisaje escolar valenciano... Que...